El esfuerzo no lo no me salvará mi tierra. Lamento me que no he podido protegerla. La esperanza no pierda si el nuevo futuro y Ya gracias a Dios, algún día lo volveremos a ver. Luchando, exterminaré el sufrimiento. Me abogando lo que siento y entregando el corazón. Sigo avanzando en el camino. A todo posición, si ¡Sí! combina ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! de puro, los del futuro. Hola, mi nombre es Arturo Espectral y en esta oportunidad más vengo a darte esta historia inventada de La Mujer de Mis Pesadillas. Es una adaptación inspirada en la película La Mujer de Mis Pesadillas, Todos se Seven fue corregida bestia. La fue escrita por mi hermano, ¿qué haces aquí? Tendrá su canal de descripción este vídeo ahora si comenzamos rodaje el vídeo mismo. Así pónganse cómodos, si apagan la luz, si eres una persona sensible o con problemas al corazón, por favor, si este vídeo comenzamos el rodaje del vídeo ahora mismo. Seguro la habrás visto. La perfecta 10. Alta, atlética, curvas en los lugares correctos, cara de niña, voz cautivadora, seductora, en fin, la perfección hecha mujer. Yo conocía la mía. Pero ese sueño hecho realidad, se convirtió en mi peor pesadilla. Siendo un chico común y corriente, no muy atractivo, delgado, con los típicos problemas de confianza, y sin nada que perder, decidí conseguirme una novia. Pero no quería una simple mujer común y corriente. Quería la perfección. La mujer que todos sueñan, y pocos consiguen. No tenía nada que perder, había sido rechazado varias veces, así que esta, sería la definitiva. A pesar de ser tímido, un verdadero espanto para las mujeres, era creativo. Sabía cómo escribir, y cómo reaccionar, algo que hoy en día, no muchas aprecian. Decidí bajarme una app de citas, y buscar a las que más seguidores tenían. Busqué y busqué, hasta que la encontré. Tenía una enorme cantidad de seguidores por todo el mundo, desde gente precaria, hasta millonarios de la élite que la pretendían. No me dejé intimidar por ninguno de ellos. Le hablé, y la invité a salir de inmediato. No sabía de dónde saqué esa confianza. Si era porque estaba frustrado, o porque no tenía nada que perder, pero decidí dar el primer paso. Días después sentí arrepentimiento, y estuve a punto de borrar la app, pero llegó un mensaje de ella, aceptando salir conmigo. Me dio una dirección y un lugar, donde nos encontraríamos, como si de un bot programado se tratara. Sentí miedo en un principio. Como si de un perfil falso se tratase, pensé en no asistir pero no podía echarme atrás. Llegué muy lejos para claudicar. Asistí al lugar, un café muy elegante, en el mejor lugar de la ciudad. Al principio me quedé tranquilo, porque no era en un barrio extraño en algún suburbio de la ciudad, pero al pasar el tiempo, quedé intranquilo de los nervios. Pasaron horas, y no había rastro de la supuesta chica. Aún, si no venía, el lugar era bastante agradable. Sin contar a los niños ricos engreídos que arruinaban el paisaje, el café era estupendo. Cuando estuve a punto de irme, la vi. La misma chica del perfil, en cuerpo presente. Mi corazón se aceleró, y mi cara se iluminó. Ella con una sonrisa me dijo... Parece que te sorprendí. Perdona por mandarte un bot, es que me llegan muchos mensajes y no puedo leerlos todos. Siempre los invito aquí, pero siempre me dejan plantada. Pensé, que tú también te asustarías, y no vendrías. Pero estás aquí, así que eso es bueno. Hablo mucho, ¿verdad? Es uno de mis defectos. Disculpa amor, te hice esperar mucho. Déjame que te invite a algo. Estaba atónito. Era la mujer de mis sueños, hablando conmigo. No escuché casi nada de lo que dijo, hasta que oí su voz de nuevo. Oye, estás bien. Que lo siento. Por favor, di algo, no quiero sentirme mal amor. ¿Eh? No, no te sientas mal. Quiero un café con leche, y media lunas. Vaya que eres decidido. Otro, me hubiera dicho que nada. Me agradas. Dos café con leche y media lunas por favor. Como ella lo había dicho, ella pagó, y nos retiramos del lugar. Aún estaba nervioso, pero ya podía hablar. Me dijo su nombre, y su profesión. Era una influencer. Una chica caudalada. Y como toda niña rebelde, buscaba a alguien con quien divertirse. No le di importancia a eso último. Podía usarme todo lo que quiera, pero ya tenía el logro de salir con ella. Nada más importaba. Días después, recibí una llamada de esa misma chica, invitándome a la disco. En lo personal, no me gustaban esos lugares. Pero la sola idea que los demás me tuvieran envidia, me parecía atractiva. Sin pensarlo dos veces, acepté. El antro era elegante. La música era muy buena para el momento, e incluso, las otras chicas, eran bastante atractivas. Pero yo solo, tenía una en mente. Y estaba enfrente mío. Oye, amor, gracias por aceptar mi invitación. Nadie había aceptado antes. Pensé que tú también te asustarías. Ya no hace falta que mientas. Porque debería asustarme. Dicen que soy demasiado sexy y atractiva. Todos los hombres me tienen miedo. Y las mujeres sienten rabia al verme. Solo quería pasar un buen momento con alguien. Bueno amor, hoy estás casado conmigo. Celebremos la boda. Al oír esas palabras, decidí divertirme un rato también. Fue la mejor noche de mi vida. Los hombres me envidiaban, y las mujeres sentían curiosidad. Era el centro de atención de la noche. En un momento me asusté de lo que estábamos gastando, y le pregunté cómo vamos a pagar todo. Ella me dijo... No te preocupes amor, está todo pago. Soy amiga del dueño. Sorprendido, me pregunté si esto era un sueño, era, demasiado perfecto. Incluso me empecé a asustar, de todo lo bien que iba esto. Ella notando mi miedo casi de inmediato, dijo. Oye amor, ¿te pasa algo? ¿Quieres ir a otro lado? Sí, ya vámonos. Vaya eres decidido. ¿Quieres manejar? Mostrándome las llaves de un auto deportivo, me llevó hacia el parqueadero. Pero, ¿dónde conseguiste esto? Un idiota enamorado de mí, me lo regaló. Con papeles y todo. Solo tuve que enviarle un video erótico, y en una semana, me lo dio. Si te soy sincera. Tiemblo cada vez que lo veo. Siento cosquilleos. Sorprendido de la reacción, decidí no preguntarle más. Solo decidí a mirar, cómo subía al auto. ¿Qué pasa amor? Súbete. No es diferente de otros autos. Ya aprenderás a manejarlo rápido. Ella guiñando un ojo, me invitó a que manejara. Ella tenía razón, no era diferente a otros autos. El interior era genial. Elegante, fiel a su estilo de niña rica. Ya con actitud más relajada, le pregunté, ¿dónde quieres ir? Vamos al hotel. Ya tengo ganas de hacerlo. Esas palabras, me llenaron de duda. Cualquiera estaría ansioso de solo escucharlo, pero yo, pensé que algo iba mal. El antro, el no tener que pagar un centavo, el autodeportivo, había llegado demasiado lejos. Pero decidí arriesgarme e ir hacia el final. En camino al hotel, fuimos primero a una farmacia, a comprar lo necesario. Ella con voz seductora me dijo, Ahora vuelvo. Voy a comprar todo para la noche. Más relajado decidí escuchar un poco de música para pasar el momento, pero hacerlo, fue mi último error. Momentos después una sombra apareció de la nada, y abrió la puerta. Escuchando el gatillo de un arma, escuché a una persona diciendo, Bájate del auto, ahora. Sin muchas opciones, decidí a bajarme del auto. Asustado, le dije, por favor, el auto no es mío, no te lo lleves. Poniendo el frío acero del arma en la frente, me dijo, Cierra la boca, y ponte de espaldas. Cerrando los ojos y esperando el ruido final, siento que alguien, me tiene del rostro, y me da un pinchazo. Muy parecido al de una inyección. Era una mano femenina, muy familiar. Era ella. La chica de mis sueños, me había inyectado algo. ¿Pero qué... creíste, que una diosa como yo, se iba a acostar con un virgen de mierda como tú? ¿En serio te creíste la basura de la niña buena y amable? Pobre idiota. Dulces sueños, mi amor. Todo era una trampa, que yo mismo decidí caer. Como si una viuda negra, estuviera lista para comerse al la araña macho. Pensé que ese era mi fin pero solo era el principio, de algo mucho más grande. Cuando me desperté, estaba en una mesa de operaciones. Sedado, pero aún consciente. Logré escucharla a ella, y a otra persona más, con aspecto de doctor, hablando. Quiero el triple esta vez. ¿Por el triple? Es un espécimen común y corriente. Te lo dije, mi trabajo fue impecable. Ni siquiera tiene alcohol en sangre, y tiene los pulmones completamente sanos. Es un virgen, con todas las letras. Eres una maldita perra. De acuerdo, se te acreditará a tu cuenta. ¿Está despierto? Si ya está consciente. ¿Puedes hablarle? Hola amor, ¿escuchaste verdad? Gracias a ti, ya soy millonaria. Mira, como compensación, te diré la verdad. Soy una viuda negra. Cazó a vírgenes como tú, y les entregó sus órganos, a personas muy poderosas. Déjame decirte, que fuiste el mejor de todos. Deberías estar orgulloso. Pero de mí. Encontrar a alguien completamente sano, y sin una sola mancha en su cuerpo, es de un valor, incalculable. Haría el amor contigo ahora mismo, si pudiera. Pero tienes una operación pendiente. Nos veremos en la próxima vida, virgen de mierda. Con una risa macabra, ella se fue. El doctor mirándome, me dijo. Pobre de ti, muchacho. Pero si te hace sentir mejor. Ella es un desastre en la cama. Puro ego, y nada de habilidad. Bueno, cierra los ojos, que terminará muy pronto. Esas fueron las últimas palabras que pude escuchar. Sin la capacidad de poder pensar por la anestesia, se me cerraron los ojos. Bien buenos. ¿Qué te parecieron estas historias?